Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Voy a decir hola por aquí. No sé si me podéis dejar comentarios o no, porque como es la primera vez, voy a estar buscando vuestros comentarios un momento. Ahí va, ahí va, ahí, sub, ahí. Hola, muy bien, es que esto es un poco extraño, hasta que me entere un poquito de cómo va, pero bueno, sí, ya veo que os vais conectando, ya veo que cada vez hay más gente, Fenomenal. Muy bien, pues me pilla este primer... Hola Albert, me, me pilla este primer Facebook Live en un hotel al lado del aeropuerto, vamos a ver qué tal. Eh, estoy aquí en Mallorca, que he tenido curso este fin de semana y no vuelvo hasta mañana a casita, pero yo quería empezar ya a quitarme la espinita de los Facebook Lives y si nos gusta, lo hacemos una, una cita, pues una cita podría ser, una cita cortita, casi todos los lunes, todos los lunes que podamos, si os parece. <risa> en fin, eh, os había preguntado que qué tema os gustaría tratar y aunque vamos a ir pudiendo tratar todos los temas que queráis, incluso aquí, vamos a ver cómo me manejo, pero hasta me podéis hacer preguntas sobre la marcha. ¿No ves nada? Pues no sé qué decirte. Eh, pero esta vez, pues quería ir a empezar con un tema que ahora mismo, porque suele ir por oleadas además, pero ahora mismo parece que es una de esas oleadas en las que a la gente le preocupa porque hay un montón de animales que se están perdiendo últimamente. Entonces, como la telepatía con animales, la comunicación de este estilo con los animales es un tema tan que no se conoce, porque incluso los que habíamos oído hablar de ellos hasta que no lo has vivido o hasta que no has tenido tus propias experiencias, se conoce poquito y no sabes muy bien lo que puedes esperar de, de ella, pues he pensado que es un buen tema para empezar a hablar de él. Y voy a hablar de él desde dos, desde dos visiones. Por un lado, qué es lo que yo en estos años he aprendido que puede ayudar a encontrar un animal, te comuniques telepáticamente o no con él, ¿vale? Algo que puede ayudar a encontrar a un animal cuando se pierde, y por lo tanto, algo que hacer siempre cuando se te pierde tu animalito. Y, <risa> hola, hola, hola, sigo saludando. La otra visión va a ser que cómo puede ayudar la comunicación con animales a, cuando se te pierde un animal a encontrarlo. O sea, que puedes esperar que un comunicador entre especies te ayude ¿Cómo puedes esperar que un comunicador entre especies te ayude cuando se pierde tu animalito? ¿Os parece? Todavía sigue entrando gente, 41 personas, fenomenal, qué bien, qué ilusión. Esto me anima, <risa> esto me anima a, a, que, a hacer esto más veces. Fenomenal. ¿Me escucháis bien? ¿Me veis bien? Si es así, entro en materia. Hola Marta, hola Eva, hola a todos Muy bien Entiendo que sí, que me estáis viendo bien Y que me escucháis bien Y espero que los aviones pasando no molesten demasiado Bueno, pues vamos allá entonces Vamos a hablar de estos casos Que a todos nos nos inquietan cuando pasan, no sé si os ha pasado a alguno de vosotros, también sí me ha pasado, y cuando se te pierde un animal, pues por, bien porque tu gatito sale todos los días y un buen día no vuelve, o vuelve más tarde de lo que suele, o bien porque ha salido de paseo y, y se asustó y se perdió tu perro, tu gato, eh, tu caballo, alguna vez me habéis llamado por algún caballo que se había perdido también, en fin, pajaritos, por supuesto, lo pasas mal, lo pasas fatal. Porque hay una cosa que pasa siempre con nuestros animales y es que, por más que les queramos, intentamos cuidarlos lo mejor posible, pero siempre tenemos esa duda de si lo estaremos haciendo bien. Precisamente es una duda que viene de esa sensación de que no puedes comunicarte del todo con ellos porque te falta un lenguaje común. Pues con nuestras personas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, nos comunicamos hablando y tenemos otra serie de maneras de comunicar, que llegan fácil, que, que tenemos controladas y por las que creemos que nos podemos entender y entonces estamos ahí más relajados, ¿no? pero con nuestros animalitos en principio nos da la sensación de que eso nos falta, hasta que descubrimos que existe la comunicación telepática entre todos los seres vivos y ahí nos podemos poner las pilas o podemos encontrar el especialista que nos gusta, con el que nos sentimos cómodos y ideal que nos fiamos y hay que recurrir cuando necesitamos ayuda a ese nivel. ¿no? Bueno, pues en especial las consultas, las sesiones de cuando se pierde un animal son las más complicadas. Y son las más complicadas por muchas razones. Las, la primera de ellas es precisamente por eso, porque cuando se nos pierde un animalito, nos ponemos, a todos nos entran un montón, nos remueve mucho emocionalmente. No es solo el, el miedo, de que le, esté, le haya pasado algo, es también, se juntan sentimientos de culpa de uf, por qué le abrí la puerta si no tenía que haberle abierto la puerta, si tal, una serie de cosas, tendemos a culparnos de todo lo que hemos hecho que ha llevado, a, que pueda haber llevado a la situación de que el animalito se haya ido y ahora le pueda pasar cualquier cosa por ahí, ¿no? Entonces, todas esas emociones, todo eso está ahí entre el animal y nosotros y cuando un comunicador entra a, a, la, a, a comunicar con el animal, se encuentra con toda esa bola energética ahí de emociones donde están las tuyas la del animalito, si lo has, has compartido la, la foto en redes sociales, la de todos aquellos que en vez de ponerse a buscar se hayan puesto a poner, a, a meter sus emociones eh, en el asunto. Y por supuesto las del comunicador, que es una persona humana que también siente y padece. Entonces, eh, todo eso, el comunicador tiene que ser capaz de limpiarlo, apartarlo, para que la conexión con el animal sea lo mejor posible. Entonces, la de la, la gente, los terceros que se meten, tiene una manera de limpiarse. La de, pero, pero hay muchas cosas ahí que no están en nuestra mano. Pero cuando eres el, la persona a la que se le pierde el animal sí que está en tu mano eh, dos cosas. Por un lado, gestionar tú tus propias emociones. Tener en cuenta que eh, mejor que preocuparse es ocuparse. ¿Y cómo me ocupo cuando yo lo único que sé es que mi animalito salió y no ha vuelto? ¿O que salió corriendo y no vuelve? ¿No? ¿Cómo me ocupo? Bien, lo primero, tienes que saber... Bueno, tienes que saber cómo hay algunos básicos de la comunicación telepática que te están ayudando ya, aunque no hables telepáticamente con los animales. Uno es que todo está energéticamente conectado, no hay nada que esté desconectado entre sí. Entonces, nosotros con nuestros animales, igual que con nuestras parejas y con nuestros hijos, pero con nuestros animales estamos ya conectados, conectados en todo momento desde, desde el sentir. Si ellos lo están necesitando, están, re, eh, pueden recurrir a tomar conciencia de lo que nosotros sentimos. Y incluso si no lo están necesitando, si nuestras emociones son intensas, les van a llegar sí o sí. Entonces, es importante intentar mantenerse calmado. Y para eso, pues como digo, te ocupas y así te puedes despreocupar. ¿Vale? Te mantienes calmado, te mantienes centrado. Viene muy bien... Estar muy centrado en uno mismo, porque aunque tú no seas capaz de hacerlo, tu animal sí es capaz de sentirte, y a no ser que algo le esté impidiendo moverse, sintiéndote volver hacia ti. Pero para eso necesitan que tú tengas mucha conciencia de ti, ¿vale? Y de dónde estás. Si has salido a dar un paseo, pues te puedes poner en ese sitio donde le perdiste, te puedes poner a meditar, más que meditar, es una meditación muy concreta, es, por ejemplo, te sientas y empiezas a sentir tu respiración y el latido de tu corazón, ¿vale? Y dejas que el latido de tu corazón se vaya agrandando, agrandando, hasta que llegue a cada una de tus células y emane, ¿no? Y te veas, te, te visualices y te sientas como una bola de energía que late en ese lugar donde quieres que el animal vuelva, ¿vale? Llevas tu conciencia a ti y, te, y dejas que él tome conciencia de ti, ¿vale? Y pueda volver hacia ti, si es en casa puedes hacer lo mismo en casa en casa además hay algo más que puedes hacer y que yo recomiendo hacer, pero esta, esto es siempre hacerlo en casa, que es poner una velita, a ser posible blanca, no os liéis con colores porque sí que son frecuencias pero en este caso no es lo que más nos interesa eh, una velita blanca la enciendes con la intención de que la energía de, que va a crear esa vela Vaya directa desde la vela hasta el lugar donde sea que está el animalito, ¿vale? Vaya directa hacia el animal. Se crea así una, un, un, una línea de energía, un, un cordón de energía desde la vela hasta el animal. Esté donde esté, no tienes por qué saber dónde está. Tú pones, Enciendes la vela con la intención de que esa energía llegue hasta el animal y le sirva para lo que más necesite en ese momento y esa energía va a ir directa al animal, esté donde está. También, ¿por qué? Pues por lo mismo, porque todo está conectado, la energía si sabe dónde estamos todos, no necesitas saberlo tú, con que le pidas eso, con esa intención diriges la energía y la energía encuentra al animal. Se crea ese camino de energía que muchas veces el propio animal sí es capaz de recorrer de vuelta hasta la casa. Incluso, si no, si no es capaz de recorrerlo de vuelta hasta la casa, esa velita encendida, ese chute de energía que le mandas, le ayuda muchas veces a salir del shock, porque a veces el problema eh, es que, claro, se pierden, se desorientan, o a veces es un golpe, o por la razón que sea, muchas veces lo que pasa es que entran en un shock. Y cuando uno está en un shock es muy difícil centrarse, es muy difícil recorrer los pasos que había recorrido, Estás, estás no sé si alguna vez habéis estado en un shock o habéis visto a alguien en shock. Estás y no estás. <ríe> al final es la mejor descripción. Estás y no estás al mismo tiempo. Entonces, ese chute de energía les ayuda a salir del shock, a tomar conciencia de sí mismos otra vez y volver a poder a, a empezar a gestionar su energía, como ellos saben que es muy bien. Y ellos se suelen saber orientar muy bien. Entonces, cuando se pierden normalmente es porque... Algún tema de eso puede haber habido por ahí, ¿no? Desde, También ese chute de energía, si hay alguna interferencia energética, emocional, lo que sea, que no les esté dejando reconectar con dónde estás tú o con dónde está el camino de vuelta a casa, ese chute de energía también lo puede limpiar. Una sola vela, ¿vale? Que somos, a veces, la, la, el susto y el miedo nos, pone, nos vuelve exagerados y hacemos... Peor en vez de mejor. Una sola vela de que vayamos dejando que se vaya consumiendo en un lugar seguro, en casa, ¿vale? Es suficiente. Si metemos en más, más velas, podemos hacer barullos en la energía. Una sola vela, con una intención clara. De que esa energía vaya hasta el animal es perfecto y le ayuda a, a muchos niveles. El primero, sacarle del sol. El segundo, ayudarle a seguir ese caminito de energía que muchas veces ellos mismos son capaces de seguir. ¿Sí? Otra cosa que hace esa, esa velita es limpiar también ese canal telepático, aunque hay otras maneras que un comunicador profesional suele saber para limpiar bien ese canal telepático, eh, porque a veces son muy personales también estas maneras para el comunicador, eh, esa, ese chute de energía también aclara el canal telepático y además al sacar al animal del shock es más fácil para el comunicador hablar con el animal. Hablar con un animalito en shock es complicado y además no es no es aconsejable incluso. ¿no? Entonces ya estás preparando el camino para que si necesitas pedir ayuda a un comunicador, sea llamar y ya pueda actuar. Si no, lo primero que el comunicador te va a tener que pedir es que pongas esa velita con esa intención y dejes pasar unas horas para que vaya haciendo esa energía su efecto, el animal vaya saliendo del shock y pueda eh, hablarse bien eh, con él, con facilidad. Sí, esto es algo que podemos hacer todos, ¿vale? Todos lo podemos hacer porque todos estamos conectados con nuestros animales, todos tenemos la capacidad de sentir y todos tenemos la capacidad de poner una intención cuando encendemos esa vela ¿Sí? Entonces, ya estamos ayudando, ya estamos haciendo. Ya podemos apartar la preocupación y centrarnos en la ocupación de ayudar a nuestro animalito de vuelta a casa. Eh, más cositas. Mm, si sentimos, yo, yo realmente creo que aunque sea una de las comunicaciones más difíciles, o sea, una de las sesiones más difíciles para un comunicador normalmente, eh, sí merece mucho la pena llamar a un comunicador que te guste, del que te fíes, para que te ayude a encontrar el animal. Pero hay que hacerlo de una manera muy seria. Porque no, no, sé, no es un tema, yo lo digo mucho en mis cursos, y siempre se lo digo, se lo digo a mis alumnos, eh, no es un tema para practicar. No puedes pedir ayuda a alguien que está en prácticas en un caso como este. Porque imagina que el animalito se ha ido hacia la izquierda, se ha caído a un pozo y tiene un tiempo concreto de vida, a no ser que le encuentren. Y de repente alguien que está en prácticas, pues después puede salir mejor o peor y te dice, sí, creo que se ha ido hacia la derecha, toca y, y, y te vas hacia la derecha y para bien que ya decides que a la derecha no está y te vas hacia la izquierda, ya es tarde para el animal. Por decirlo de una manera muy, muy clara y muy concreta, no es un tema para jugar con él. Es un tema para gente con experiencia, para gente que sabe muy bien lo que hace, cómo lo hace, cómo está manejando la energía cuando comunica con el animal qué se puede hacer y qué no se puede hacer en estos casos, y además tiene un alto índice de, de, de precisión en sus comunicaciones. Porque otro tipo de comunicación, ¿qué te tiene que decir un comunicador a este respecto? Pues los datos que un animal, digo, perdón, que un comunicador te tiene que dar en una sesión de este estilo tienen que ser muy concretos, todo lo concretos que puedan. Pues veo una valla blanca y parece que la luz entra desde este lado, y creo que está con otros perros, o creo que está solo, o, eh, pues eso. Normalmente el nombre de la calle no te lo suelen dar porque lo que un comunicador te puede decir es lo que el animal sabe del lugar donde está, lo que ve a su alrededor. Entonces, claro, normalmente pues no te van a decir, estoy en la olorita de cuatro caminos, porque, porque ni ellos lo saben, pero te lo pueden describir, y con un poco de suerte hay cosas que son lo suficientemente características como para tú saber eh, qué lugar es ese. Si no ha pasado mucho tiempo, que es el mejor momento para pedir este tipo de ayuda, si no ha pasado mucho tiempo desde que el animal se perdió, eh, todavía al comunicador es probable que le pueda decir hacia qué direcciones se ha movido. ¿Vale? Y... Y aproximadamente, aunque esto también depende mucho del estado en el que esté el animalito y en el que se haya movido el animalito, pero también cómo de cerca o de lejos está, si ya ha, ha llevado a alguien en coche o no, hasta está andando eh, por ahí, en fin. Y por supuesto lo primero que el comunicador te va a poder decir es si siente que el animalito sigue vivo y está bien, o si siente que el animalito ha tenido algún tipo de accidente o ya no está vivo. Eh, o si ha tenido algún golpe, porque también muchas veces eso es lo que se ve, ¿no? Está bien, pero parece que no puede moverse, no se me está ocurriendo, me acuerdo de uno. ¿no? Eh, está bien, no le ha pasado nada, pero como es mayor y tiene problemas en las articulaciones, esta noche ha hecho frío y ahora no se está pudiendo mover mucho de donde está, porque tiene, las articulaciones le duelen y no se está pudiendo mover mucho. Parece que está zapado entre unos arbustos en el bosque, entre unos arbustos y, bueno, más allá de unos campos de, abril, eh, de cultivo o algo así, ¿no? Tiene intentar, el, el comunicador va a intentar darte lo, la, los datos con la mayor precisión posible, pero no siempre se, hay toda la precisión que uno querría tener, no solo por la conexión del comunicador, sino también por el animalito y su estado en ese momento. Por eso es tan importante la vela. Esa velita sostiene al animal de manera que sea más fácil ir más profundo y más preciso en la comunicación con el comunicador. ¿Me vais siguiendo? ¿Se me entiende bien? ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? 69 personas, hola a todos, wow, qué bien. Ok, creo que no estoy viendo los comentarios, porque los tengo aquí subir, pero no me salen. Ahí están, vale, vale. Uh, fenomenal. Ok. Se entiende muy bien, fenómeno. Vale. ¿Qué más cositas puede hacer un comunicador? Eh, hay una cosa que yo recomiendo eh, no hacer cuando se acude a un comunicador para estos casos y es acudir a varios. O lo que normalmente nos solemos encontrar y que es fruto de desesperación. He preguntado a un astrólogo, he preguntado a un vidente, he preguntado a cuatro comunicadores y he preguntado a mi tía que tira el tarot. ¿Vale? Eh, elige. Elige, porque si no, te pueden volver loco, ¿vale? Te puede uno decir que a la derecha, otro a la izquierda, otro que al centro, te quedas igual y encima no vas a distinguir. Elige, mira a ver quién tú sientes que tiene esa conexión que te puede dar más pistas. Y en todo caso, nosotros lo que hacemos en Entre Especies, en la escuela Entre Especies, es si implicamos, empieza un comunicador y si siente que alguien le puede ayudar, Elige un comunicador que conoce, pues, otro alumno de, de la escuela, otro amigo que ha estudiado contigo, yo misma, en fin, y ponemos en común, para no dar a la persona diferentes eh, informaciones que le hagan más un lío y le entren entrar en más desesperación que, eh, que le ayuden, ¿no? Pero no solo por eso, sino también por el animal. El animal, cuando la gente comunica con él, pues es, el animal se está enterando. Es como una voz, alguien que te llama. Imagínate que te empiezan a llamar, 10, 20, 30, pues, si nos pasa con el WhatsApp, imagínate, a nivel telepático, ¿no? Que te vuelves loco cuando se te acumulan los WhatsApp, imagínate que, que se te acumulen los comunicadores diciendo, oye, ¿dónde estás? Oye, no sé cuántos. Asegúrate que es un tipo, un comunicador, tarot, vidente, lo que quieras. Yo diría comunicador, obviamente, pero lo que quieras pero que es un tipo que sabe mantener eh, que sabe mantenerse neutral, que no va a meter su carga emocional en el tema. Porque a veces nos parece que es, hoy oh, sí, me está apoyando un montón emocionalmente, fíjate cómo se implica, pero esa implicación tiene que ser neutral, porque si no está metiendo toda su energía emocional, también, y aquí en quienes suelen ser los más sensibles a la energía, en estos casos, los animales. Y el animal puede estar perdido y no está como para gestionar la emoción ahí de 20, 30 ni siquiera de dos o tres personas en histeria. ¿no? Entonces, alguien que te ayude a ti y que sepa mantenerse neutral a nivel emocional, o sea, sabe, sepa gestionar bien la, la emoción. No sé si esto se, se entiende bien, pero es una de las cosas más importantes a buscar en un comunicación que te ayude en ese momento. Uh. Vale, vienen preguntas, no, casi me las hacéis ahora, que os voy a decir preguntas porque si no, buscarlas entre tanto comentario va a ser difícil, ¿vale? Mm, vale, claro, no ir, dice Mónica, claro, no ir a la desesperada porque imagino que también crea interferencia, crea interferencia, crea interferencia al comunicador y crea interferencia sobre todo al animal, pero además es una energía, la energía lo que sentimos, lo que pensamos, no está dentro de la cabeza ni dentro del corazón. Es energía que emanamos. Y además, allá donde pongo mi atención, pongo toda esa energía. Si yo estoy pensando en ese animalito todo el rato, todo eso que yo esté dándole vueltas, le llega a esa energía. Entonces, si es densa y tiene una profunda carga emocional, a él le carga lo que le faltaba. ¿no? Me acuerdo el caso muy triste de una perrita que se perdió en pleno verano una perrita que había vivido siete años en la, en la calle, ella sabía moverse en la calle, de hecho no se había perdido, había decidido yo no quiero estar aquí me vuelvo a casa. Lo que pasa es que desde lejos, pero ella tenía tan seguridad que decidió ir ella tranquilamente a casa. ¿Qué pasa? Era verano en Córdoba, Córdoba de España, <ríe> eh, hacía un calorazo, ella tenía problemas de corazón, era mayor, tenía problemas de corazón, eh, tenía una medicación que claro, en el tiempo que no aparecía no se le podía dar y la conexión telepática se hace de corazón a corazón, se hace desde el sentir, el órgano que más lo vive y esto te lo digo yo, llevo 15 años en esto y he aprendido cómo tengo que cuidarlo y es parte de lo que a mis alumnos, cómo tiene uno que cuidar su energía y cómo tiene que cuidarse a sí mismo para que trabajar en esto no te pase una factura a la salud, ¿vale? Pues claro, el corazón es el órgano que más trabaja en esto. Si ella tenía esa habilidad de corazón, lo último que necesitaba era un grupo de gente toda nerviosa. ¡Ay, vamos para allá. ¡Ay, vamos a hacer esto! ¡Vamos a buscarlo por aquí! ¡Vamos a buscarla por allá! ¡Vamos! ¡A mí me ha dicho tal! ¡A mí me ha dicho cual! Toda esa energía ya conectada con ella ¿no? le lleva y empeora la situación. ¿no? Entonces, mucha, mucha impecabilidad en la manera de mover la energía y profesionalidad. En estos casos y en todos, pero en estos casos es importante. Y bueno, pues, si tú no eres el comunicador, que eres la persona que tiene que buscar el comunicador, busca esto. Y si ves que la cosa va por otro lado, puedes decirle al comunicador, no, no, tranquilo, tú estate tranquilo, ya me preocupo yo, ¿vale? Tú, tú estate tranquilo y céntrate en, en decirme la información más clara que puedas. A lo mejor eso le coloca y le pone a, a hacerla, a mover la energía como a demandarlo. Pero bueno, esperemos que no necesites decirlo, que ella lo haga por sí misma. Muy bien, eh, yo creo que voy a ir viendo ya las preguntas porque veo que hay. Por ejemplo, Ana me dice, ¿se puede ser que el animal quiera irse y no se haya perdido y eso influya con el deseo del humano de que vuelva? Eh, a ver, influya. ¿A qué te refieres? Eso influya con el deseo del humano de que vuelva. Puede ser que un animal se quiera ir, pero yo me he encontrado ese no sé si me he encontrado ese caso una o dos veces en 15 años, haciendo sesiones, y muchas son animales perdidos. Eh, no es algo que suela pasar, pero a veces pasa. Y hay otras veces que no es que se quiera ir, simplemente que se está que se va, o sea, es como, voy a correr una aventura, no es que me quiero ir y no quiero estar contigo, es que estoy de aventura, y he vivido, he vivido experiencias con algunos que, estoy de aventura, estoy aquí, estoy con estos otros gatos, estoy ahí, voy a volver, voy a volver, voy a volver, que vuelve a los dos años, o dos años y medio, <risa> ¿vale? Eh, otras veces te dicen, voy a volver, pero tengo que pasar un tiempo por ahí, y vuelven bueno, a, a, a los dos meses, cuando ellos necesitan. Eh, pero bueno, también he visto casos en los que ellos querían volver y no podían, ¿no? Eh, Muy poquitos casos han sido que el animal directamente no quería estar en la casa. De los que me han llegado, claro, mucha gente que tenga ese caso a lo mejor no me llama para una comunicación, ¿no? Pero la gente que les queremos, que les cuidamos, ellos suelen les suele gustar estar con nosotros, les, pues, se sienten de la familia. Y les suele gustar estar en la familia. ¿Vale? No es algo tan normal. A ver, a ver, a ver. Que se me capan los comentarios. Eh, lo, si lo que me preguntas es si el deseo del humano puede ser el motivo de que el animal se quiera ir, hombre, es un poco retorcido el tema. Pudiera, pudiera ser por alguna razón concreta que venga de atrás, ¿sabes? Pero es un poco retorcido, y en cualquier caso, eso te lo, probablemente el animal a un comunicador se lo explicaría mal, más, más, le daría, no te lo diría así, te diría un bien todas las razones de manera que no parecería siquiera eso, sino está pasando esto y esto y esto, necesito irme mientras tú colocas esto y esto. Así, clarísimo, que te quede muy claro qué es lo que está pasando. ¿Vale? Eh, antes Carolina me preguntaba si, si un animal se va, un perrito se va por el celo buscando una perrita, eh, si se le puede encontrar telepáticamente o su energía está ocupada y no va a contestar. Eh, él puede contestar perfectamente aunque esté súper emocionado con una perrita o con varias. Eh, él puede contestar perfectamente. Sí que hay momentos en los que pueden estar más receptivos o menos receptivos pero casi el momento en el que yo creo que había que tener más cuidado es por la noche cuando un animal se pierde sobre todo en el campo por la noche y en especial un gato vamos un gato un conejo una cobaya también podría ser no pero más que un per más que perros un gato por ejemplo eh, puede que no quiera hablar porque saben que hay depredadores y a nivel telepático los depredadores son muy buenos captando señales y en especial en la noche es más fácil. Entonces, hablar telepáticamente con un animal por la noche que se ha perdido por la no en el campo por la noche no es recomendable y muchas veces ellos no van a querer. Porque saben que hay depredadores que también nuestra señal telepática es alta para lo que es para los animales, como un estruendo para lo que es para los animales en general, ellos no van a querer. Aparte que normalmente ellos están muy en presente, te van a describir lo que ven alrededor y por la noche se ve poco. Entonces, eh, sí que te pueden decir un poco cómo es el lugar, pero pero es mejor de día cuando hay luz para que te, te puedan enseñar también incluso imágenes del lugar en el que están. ¿Sí? Vamos. Luis dice, "Yo cuido perritos en casa y siento como no sé cómo no sé de manera me cuentan de qué manera me cuentan sus historias." Ah, o sea que sientes que no sabes muy bien cómo, pero que te cuentan su vida, ¿verdad? Le sientes es que esta capacidad de comunicar con ellos la tenemos todos y ellos la usan, ellos ya la usan porque saben que algo cae, algo pillamos, porque hay que estar muerto para no pillar nada, ¿no? Lo, lo que lleva más tiempo y, y, y, y trabajo es desarrollarla para que sea una herramienta de precisión, como dice una, una, una alumna mía de Suecia, que la telepatía sea una herramienta de precisión, que es lo suyo, que sea, que sepas que lo que recibes tiene una precisión para poder ayudar, pues por, por ejemplo, eso es muy importante en casos como este. ¿Vale? Pero sí, por supuesto, de hecho yo con mi perro Gasly yo sentía que nos conocíamos como si fuéramos uña y carne, eh, siempre lo decía, ¿no? somos uña y carne, nos conocemos perfectamente el uno al otro y... Y bueno, cuando empecé a hablar con él me di cuenta que desde luego él me conocía mucho más de lo que yo creía y hasta de lo que me conocía yo. Pero que de él, aunque sí que le conocía mucho, pero, pero solo era la punta del iceberg, que había mucho, mucho más. Y, y todo esto es algo que nos viene, yo ya me habéis oído decirlo por ahí, siento que esto es evolución de especie. Esto no es una moda ni algo que de repente pase, esto que me haya pasado a mí en un viaje porque tal y que a otros, no, se puede enseñar porque estamos en ello, estamos haciendo ese cambio. El enseñarlo es para que todos entendamos cómo funciona bien y no nos perdamos en ese abrir el canal. Y para que no os cueste a los demás siete años, como me llevó a mí, saber lo que estaba haciendo, cómo lo hacía y por qué, de verdad, ¿sabes? Y en dos que es ahí ya. Muy bien. Más preguntitas, espera, que se, guira, se Espera, me esto, ¿no? Vale. <risas> Carolina dice, <risas> sí, sí, sí. Vale, ese ya, ese ya está. Marta, cuando se acabe la vela que hemos encendido, ¿encendemos otra o vale ese, solo con esa? Yo intentaría mantener la vela encendida eh, mientras el animalito está fuera, sí. Una vez que llega, la puedes apagar. ¿vale? Pero, pero una velita encendida mientras el animal, el animal está afuera. Si se acaba, pones otra. Igual, con la misma intención, igual. Vale. Luis, cuando algún perrito que he cuidado se me va más allá, ¿de alguna manera me entero mandan señales? ¿A qué te refieres con el se me va más allá? ¿Y que has cuidado, pero dónde está ahora? No, no he entendido la pregunta, Luis. Eh, Rosa dice, Marimi, me gusta decirles a la sabes cuando las amo y les gusta, me gusta mucho, les amo, les gusta mucho, los veo muy bien. Bueno, es que los pajaritos están en todas, están en todas, nos avisan todo el rato, y todo el rato avisan a, a, a alrededor de, mira, ha llegado este, mira, este se va. En el, en el camino de la tierra, igual, estamos cuando entramos en el bosque, eh, todos los los pajaritos eh, avisan al bosque y nos avisan a nosotros y nos avisan de si hay algún otro animal alrededor y si ya se va está yendo el grupo y tú estás en meditación y no te enteras vienen y te dicen oye que se van los tuyos vamos que se van los tuyos están todo el rato están todo el rato Mónica los animales se pierden y no vuelven accidentalmente y no por su que se pierden y no vuelven accidentalmente y no por su voluntad ¿Ese debería ser su propósito o puede haberse visto interrumpida su misión de vida? Vamos a ver si le he entendido. Mm. Eh, mira, accidente o, o decisión tomada, la vida es lo que se está expresando a través de nosotros. ¿Vale? No es nuestro pequeño ego tomando decisiones el que va a cumplir nuestra visión de vida, ya seamos humanos, animales, planta, lo que sea, sino esa conexión con algo más grande que a través de nosotros se expresa. Y a veces es en cosas accidentales y casuales y a veces es porque has conectado, con lo has sentido y te has dejado llevar por, ese, por esa corazonada, ¿no? Por ese sentir. Pero un accidente puede estar en tu camino de vida, pero... Vale. Eso que a, que a veces que a veces es algo que interrumpe, pues sí, puede darse, son las menos, ¿eh?, pero puede darse, pero para saberlo hay que preguntar, porque los dos casos pueden ser por razones distintas, o sea, el mismo caso puede ser por razones distintas, pero a ver, me he explicado. Eh, ah, dice Luis, cuando mueren me llega una señal, llamo por algo a su dueño y me dice que murió hace poco. Sí, efectivamente. Se, se, se, si tú sientes, si tú has tenido esa conexión de corazón a corazón con ellos, siempre te saludan, siempre de repente te acuerdas de él, siempre te... y, y, y suele ser, se despiden. No solo, o sea, se despiden de los amigos de la persona también, de, que les han querido. Yo me acuerdo cuando Asby se fue, me dejó un mensaje para tanta gente. Eh, y, cuando, y ellos me dijeron, ayer soñé con él, ayer me pareció verle, ayer eh, pensé en él. Se despiden, todos se despiden. Incluso si no has tenido mucha conexión con ellos. ¿eh? Simplemente si has tenido esa, esa conexión de corazón a corazón. Yo creo que los las seres vivos que se van, se despiden de ellos todos los seres vivos que han estado en conexión con ellos. La cosa es que lo percibamos pero hacerlo lo hace. A ver, Julia dice, he tenido que irme un momentito porque voy el repartidor, vaya. Espero que esto se esté grabando, no lo sé, si se está grabando luego se puede volver a ver. ¿Qué ocurre cuando el animal ha fallecido? ¿Suelen dejar algún mensaje de despedida? Eh, más que mensaje de despedida ya os digo esto que, que acabo de decir, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo soy la que dice que las sesiones cuando un animalito ha muerto, no cuando está enfermo, que lo que hay que estar es apoyarle y sostenerle, sino cuando ha muerto, ya ha muerto, se puede todavía hablar con la conciencia, con el cuerpo no, obviamente, pero con la conciencia sí. Y que viene muy bien, porque se puede hacer una especie, de la, lo que suelen hacer ellos solos, es que lo tengas que hacer tú, es una especie de recapitulación de lo que ha sido su vida contigo, te dejan mensajitos, te dejan eh, tips, para poder eh, llevar mejor el, el duelo integrarlo mejor. Y bueno, déjame saber, suele, como dice una amiga mía, te coloca en el corazón. Ayuda mucho a la persona que se queda y eso da mucha paz al animal que se va, que sabe que no se va a quedar con el dolor de la pérdida, sino que va a saber aprovechar todo el tiempo que vivieron juntos. Para mí son sesiones súper interesantes. Pero bueno, no son las que estamos hablando ahora mismo. Hola, Mariby. ¿Es necesario hacer meditación para poder desarrollar la comunicación telepática con animales? Pues es una de las mejores maneras. Es necesario el silencio. A unos niveles que ni que, que se nos ocurren de primeras. Cuanto más silencio interno, más facilidad de discernimiento en saber lo que estás recibiendo de unos y de otros. Así que es una muy buena herramienta, sí. Y es inevitable, el silencio hace falta. Si no, sin silencio no es que no recibas nada, si estamos todo el rato recibiendo. Pero es mucho más difícil que te enteres de lo que es y que no se inter no interfieran tus ruidos con lo que estás recibiendo. Vamos, es, in es imposible que no interfieran tus ruidos con el lo que estás recibiendo si no has cultivado el silencio. Vamos a ver. Eh, ¿Puede ser que te hable un perro que no conoces de nada? Pues sí, puede ser. Pero, Elga... A todos mis alumnos, os digo siempre que mientras tienes eh, en un primer nivel, lo suyo es practicar con animal, siempre para cosas que puedas contrastar, porque si no, solo tienes dos opciones, o te frustras porque no sabes si es el animal o que te lo has inventado todo, o para no frustrarte te piensas, dices, pues vale, todo lo que venga es, y ni una ni otra. Es una cosa que hay que trabajar y que lleva su tiempo y necesita su espacio como todo, para hacerlo bien, eso sí, merece la pena y es divertido. Así que, mientras uno va avanzando a niveles, lo mejor es practicar prácticas contrastadas, ¿vale? Eh, más cositas, te explicas. Siempre que a los perros que veo por la calle y el verano pasado empecé a le a uno tumbado, ni se movió. Yo no lo conocía ni había hecho meditación, pero sentí que me decía, ey, ey, ey, ey". bueno, no habías hecho meditación, pero ya habías hecho el curso, ¿eh? Ah, he hecho la meditación, vale. Ok, pero sentí que me decía que estaba listo para irse. Cham, cham. A lo mejor, a lo mejor, pero si no lo contrastas, pues te quedas un poco así. Y no es bueno proyectarle esas cosas, ¿no? Entonces, mejor algo que puedas contrastar. De igual, de igual manera, si sin poder contrastar de repente pasa eso, ¿vale? No te dejes arrastrar por ninguna emoción densa, que le dejes ahí, ¿vale? Y le, y te, y le mandas cariño y dices, y le mandas cariño, ¿qué más? O sea, mejor, más que eso, ¿qué hay? ¿no? <ríe> A ver, Kenia, yo tuve una sesión con Marini, mi perra Ashley, un labrador negro, que ya había fallecido y fue increíble. <ríe> un besazo, Kenia. Eh, me trajeron un Alaska viejito y en tres días falleció, ¿vale? La experiencia fue bestial, la conexión única con él. Al poco me apareció un perro nórdico abandonado que al final adopté. Creo que fue enviado por el Alaska. Esas cosas pasan. Efectivamente, Luis. Tío, tienes ahí una conexión... Tú sientes, ¿eh? ¿Te enteras? <risa> Elga, fue voluntario, eso. Hice acariciarle ¿eh? y darle amor. Pues perfecto, Elga. Eso es lo que necesitaba y ya está. Intentar quitar la pena, que a veces nos cuesta... Por eso el tema de la muerte es difícil de gestionar, no es lo primero con lo que uno que, que con lo que uno se puede enfrentar cuando empiezas a, a aprender cosas con los animales, pero sí es un tema importante que, al que poco a poco ir entrando y aprendiendo a entender la muerte como los animales la entienden. En la escuela, entre especies, dentro de nada va a haber un curso de eso especialmente para eso. Mientras tanto, tenéis la charla de YouTube dos horas y media, Marivía, hablando sobre la muerte y los animales. <ríe> en fin. Eh, ¿Cómo saber si tengo que dejar en libertad a mis dos pajaritos, aunque andan sueltos en casa? A ver. Lo, para saber saber, preguntarles. Pero mientras no les preguntas, sentido común. ¿Vale? Está muy bien la libertad pero hay animales que nunca han vivido la libertad y se pueden estresar con la libertad, ¿vale? Yo a lo mejor he vivido toda mi vida en Madrid y de repente me dicen, no, no, tienes que conectar con la naturaleza, tienes que tal, y me sueltan en mitad de la sabana, ¿y qué hago? ¿Vale? Voy a durar poquito, ¿vale? No sé cómo moverme, no sé cómo, y además puede que me entre hasta una ansiedad, a lo mejor entro en estado de shock. ¿no?, entonces, eh, sentido común, yo creo que los hay, hay muchos pájaros, mira, Azucena tiene un pájaro que además encontró en la calle, de hecho lo salvó de una muerte segura en manos de unos niños, me parece, eh, el pajarito nunca, ella sí le ha preguntado, el pajarito nunca ha querido irse, convive con dos gatos además, ¿no?, eh, nunca ha querido irse, siempre ha ido muy bien, se han mudado hasta, hasta de provincia juntos y, y él no tiene intención de, de salir y es súper feliz. Entonces, lo suyo sería preguntar, pero luego también sentido. Que, tener en cuenta que ellos también eh, tienen depredadores fuera. Entonces, que no es solo que se den una vuelta y vuelvan, sino, bueno, ser una serie de cosas. Yo, como siempre, lo que más os recomiendo es preguntar. Y que si uno, uno no comunica, pues, conviene una sesión, no vas a hacer una sesión en la que solo te digan, pues sí, pues no. Ya aprovechan y te dicen el porqué y mil cosas más, ¿vale? Mira, fíjate, ella tiene la ventana abierta y no sale. Luis dice, me gustaría contarte algún día la historia completa del Alaska 3. Me dijo, voy a para siempre, creo que fue un maestro. Hombre, si a ti te enseñó cosas y te abrió el corazón, sí que lo fue. Más cositas... Vale, más preguntas que me haya perdido que no haya leído o que tengáis Bueno, llevamos 40 minutos sí que es verdad que tengo mucho palique eh, en fin si llevamos 40 minutos, yo creo que está guay para un primer Facebook Live. Guacananda, ¿puede pasar que un gato salga cada día fuera y un día decida no volver a casa? Mm, puede pasar, pero yo ahí sé que lo primero que haría es llamar a un comunicador para asegurarme que el animal no, no está teniendo algún problema y si está teniendo algún problema ayudarle y si no, pues saber que a lo mejor es que se va a tirar una temporada fuera. a veces sí. De repente eligen toma, pasar temporadas fuera, pero suelen volver tarde o temprano, a no ser que hayas metido otros animales dentro que les hayan desplazado. Cuando quieras meter animales, o nuevos animales en casa, siempre pregunta a los que ya hay. En especial si son gatos, pero no solo. Siempre pregunta si no quieres liarla o estarle dando una hora a otro y de repente quitándoselo a otro que ya era parte de tu familia. Vale. Después de un animal que, que un animal fallece, y haber tenido comunicación con él, hay un momento de cerrar definitivamente, tener la comunicación con él suele ser cerrar, suele ser cerrar, o sea, son comunicaciones que no implican, mira, lo guardo para el siguiente Facebook Live, ¿vale? Las comunicaciones con animales que ya, eh, que ya han muerto, ¿vale? Y todas estas preguntas me las vais preguntando allí y hablo sobre ese tema, porque es un tema muy desconocido que no se entiende y se oye cada cosa, ¿vale? Así que os hablo de mi experiencia, os cuento experiencias y vemos todo eso. Hola desde Argentina, hola Verónica, a ver si nos vamos a un <ríe> Me pasa que mi perrita se queda mirando insistentemente con si quiera decirme algo, no sé qué hacer, luego desiste, pero qué hago? Te contacta a saber qué quiere, porque algo está queriendo. Pues sí, si sí. ves que es muy serio o que está ahí, que quiere decir algo, pues contacta, claro que sí. Y siempre tienes la oportunidad de venir al curso de Córdoba y aprender tú a ver, a estos también les dejo la ventana abierta y no se miro. pues ya está, no les empujes tampoco son los animales los que nos eligen vale, ese es otro tema para otro Facebook Live, ¿vale? todo esto ponérmelo debajo de este vídeo incluso o, o mandármelo por privado que yo me quedo con el tema y vamos haciendo Facebook Live, al respecto, hola Laura guapísima ese apoyo moral Marivi, tengo dos gatos uno de ellos se acaba de caer de la terraza. ¡Ay! Iban a venir por los tejados. ¿Qué debo hacer ahora? Cerrar la terraza y no dejarle salir más. Bueno, si puedes acondicionar la terraza para que, no, para que no pueda caerse, mejor. ¿Vale? Es difícil no dejar salir a un animal que tal. Y es probable que él ahora vaya con más cuidado. Pero es que se pueden matar. Entonces... Yo no te puedo decir qué hacer, pero aplicar el sentido común. Y a veces, pues sí, a veces tienes que poner tu terraza que parece un búnker para poder, que ellos puedan dar una vuelta por ahí, ¿sabes? Y no se, y no tengan peligro. ¿Vale? Pero hay cosas, hay redes, hay historias para poner en las terrazas. ¿Vale? Eh, ¿Hay un curso en Córdoba? Sí, hay un curso en Córdoba, en Córdoba, Argentina. En junio. No, perdón, en julio. En julio, el 17... Qué fecha es? Espera, muy mala con la fechas, fatal con las fechas soy. El 14, 15 de julio estoy haciendo un curso en, en Córdoba, Argentina. Y los dos fines de semanas anteriores o el final, sí, antes en Chile. Genial, Luis. Un abrazo. Eh, pues escríbenos, escriben. Si queréis eh, información de los cursos, escribirnos a Escuela Entre Especies arroba gmail.com, ¿vale? Y os enviamos la info. ¿Qué nos recomiendas? ¿Hacer el curso online o presencial? Mira, cualquiera de los dos es estupendo, el que queráis. Yo casi diría que es hasta a veces más efectivo el, presencial, el online, pero el online es más intenso. Digo, el presencial es más intenso, ¿veis? Son iguales. Si me sale, estás viendo solo. Pero da igual, los dos igual de efectivos. Los, hay gente que hace los dos y les gusta más uno, otros que más otro, y otros dicen que lo mejor es los dos. Muchas gracias, Gema. Ese es el email de la escuela. ¿Cuándo vienes a Colombia? Pues en ello estamos, espero que prontito, porque tengo muchas ganas. Guatemala y Colombia, tengo que organizar ahí. Eh, no sé si es, es, recibís los newsletters, ¿vale? Si recibís los newsletters, por newsletters os lo contaré. Mando pocos pero con la información importante sí. Eh, y si no, pues nos escribís a escuelaentrespecies@gmail.com que os, que os apuntamos y os vamos enviando la información. ¿Vale? Saludos desde México. Hola, Lucía, ¿cómo estáis? Me acuerdo de vosotras. Muchas veces. Eh, antes de hacer el curso debería empezar a meditar. No es necesario. De hecho, no vale cualquier tipo de meditación. Y yo en el curso os doy dos en concreto que fueron las que me ayudaron a mí y, y yo no he conocido otras mejores. Así que ya en el curso y luego dedicas el tiempo que sea. Porque no hay que meditar y luego aprender a hablar con animales. Lo de meditar y, a, y acumular silencio es algo que hay que hacer... Eh, a lo largo, o sea, hay que seguir sosteniendo a lo largo del tiempo si quieres ser un comunicador. Lo que pasa es que deja de, de ser un problema, deja de ser un esfuerzo. Muy bien. Un besazo a todos. Yo creo que sí, efectivamente, va siendo tiempo de parar. Llevamos aquí más de 50 minutos. Muchas gracias a todos. Eh, pero no os preocupéis los que no hayáis podido preguntar. Haremos más. El lunes que viene, a la misma hora, volvemos a hacer otro. ¿Vale? Porque veo que hay un montón de cosas que podemos ir aclarando en este tipo de Facebook Live. Muchas gracias por estar, da mucho apoyo moral, no sabéis el nervio que se pasa y la sensación de que vas a ponerte ahí y te vas a quedar solo. Eh, muchas gracias a todos por estar. Un beso muy fuerte. Y seguimos en conexión a través de la tribu, a través del email, lo que necesitéis. Un besazo. Chao. Gracias Mónica, gracias a todos.